Buenas noches, Puerto Rico. Esperando que usted se encuentre muy bien. Les saluda Shanira Blanco. Bienvenidos a los sorteos de la Lotería Electrónica. Para hoy, sábado 22 de octubre, familia, que estamos listos para celebrar los sorteos nocturnos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por nuestra auditora. Isabel Román de la firma Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Bueno, buenísimas noticias para nuestros amigos de San Lorenzo. Atención, anoche se llevaron un premio secundario de 25 mil dólares. Felicidades del AutoCash. Esto cayó en la gasolinera. HHF Golf en San Lorenzo, voy a repetir la cifra, 25 mil dólares, buenísimo, loto cash en la gasolinera HHF Golf en San Lorenzo, así que felicidades a ese ganador o a esa ganadora, que los disfrute muchísimo, lo que significa que para este sábado señores, de hecho ahorita mismo Powerball, 580 millones, Usted ya jugó Tiene tiempo todavía Para que usted gane Usted tiene que jugar Para pegarse Pero eso no queda ahí Porque para el lunes Loto Cash Está en 560 mil dólares No olvides pedirla Con la doble revancha Que subió A 170 mil Y le hago una pregunta Ya usted bajó nuestra aplicación De lotería electrónica Ahí puede ver los números ganadores y escanear eh, con la cámara del teléfono los boletos para saber con cuánto usted se pegó. También puede participar de diferentes concursos y promociones también, así que la ya.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 Siete, siguiente número Es el número 8 Número 8 Número ganador del Pega 2 En la noche de hoy Es el 7878 Pasamos al Pega 3 Mucha suerte en el Pega 3 de esta noche Adelante Primer número del Pega 3 Número 1 uno. uno siguiente número Es el número 2 Número 2 Último número es este el número 8, señores, número 8. Número ganador del Pega 3 en la noche de hoy es el 1, 2, 8, 128. Pasamos al Pega 4, mucha suerte en el Pega 4 de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 4 es el número 5. 5, siguiente número. Es el 1. O uno siguiente número del Pega 4, señores, vamos a ver número 3. 3 último número. Es el número 0. Es el número 0. Número ganador del Pega 4 en la noche de hoy. Es el 5-1-3-0-51-30. Muchísimas felicidades a todos esos ganadores de los sueltos de la noche de hoy. Para más información, entra a nuestra página oficial de Internet. Ahí está, loteriasdepuertorrico.pr.gov. Gracias por sintonizar. Excelente fin de semana. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. De nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bueno y como todos los años siempre es un placer conversar con el maestro Maximiano Valdés sobre la programación de la temporada completa, pero sobre todo sobre el festival Casals, que es como el bebé, ¿no? El bebé del año. Y este año es el número 60. Es un bebé grande este año, sí. <ríe> Es el número 60 y nos obliga a, un, a una programación muy especial. Uh -huh. Es un super festival, ha quedado muy bien, hay una oferta muy variada y muy interesante y toda de altísimo nivel. Es un poco más extenso que el año pasado. Recuerdo el año pasado fueron dos semanas y este año son tres. Se articula sobre tres semanas, pero creo que el número de conciertos es el mismo. Son diez conciertos Sin en total. Diez conciertos, sí. Y al igual que el año pasado, este año los conciertos se dividen entre el teatro de la Universidad de Puerto Rico y la Sala Sinfónica Pablo Casals. Correcto. Exacto. En general la idea es que cuando hay orquesta, si como son son en general conciertos muy grandes, se usa el escenario de la Universidad de Puerto Rico y los conciertos ya camerísticos se usan se hacen aquí. Y este año, en este Festival Casals, los conciertos de orquesta no son solamente con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, hay una orquesta invitada, ¿correcto?